Siete hábitos para vender 500% más. ¿Siete qué? Hábitos. hábitos. Hay algo que debes de entender. ¿Hay algo que qué? Que no debes, de debes de entender. Si tú tienes una energía positiva y una energía muy positiva para poder vender, ¿qué va a pasar? Pues, que vas a hacer la venta. Si no tienes tu energía, o la tienes negativa, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder vender? Levantar las ventas. Número uno. Péguenle así. Ta, ta, ta, ta. Muy bien. Tienes que utilizar y hacer tu hora de poder en las mañanas. ¿Qué es la hora de poder en las mañanas? Te levantas y antes de las 6 de la mañana haces 100 burpees. Anota: 100 burpees. Haces oración. Escribes tus metas y te tomas un jugo verde. Hacer burpees me nefastea. Entonces, cuando tú haces algo que es muy bueno para ti, pero que no te gusta hacerlo, ¿cómo crees que está tu cerebro todos los días? Dices, ¡ay, güey! ¡Ya hice burpees! ¡Oh! Lo que sea hago. ¿Sí está claro? Ahora, muchachos, pueden decir, no, si es que estoy haciendo... Haz tus 100 burpees en la mañana. Vas a sentir... Cómo tu cerebro se hace un reset completo. Tienes que hacer tu visualización. Visualización es lo que hicimos hace rato de imagínate cómo entra dinero a tu cuenta, cómo atraes tu carro, cómo eh, empiezas a tener unas vacaciones. Imagínate que entró el dinero y ¡pum! Eh, yo esto no lo llevo haciendo poco tiempo. Yo desde que era atleta, todavía soy atleta, pero cuando jugaba eh, básquetbol en la... En la universidad yo siempre he visualizado ¿Quieres donar más? Visualízate Puedes hacer un video, muchachos esto no es con ley de eso Son puras... Lo que te quiero decir es cuando tú te programas con la visualización Lo empiezas a atraer Es programación más acción, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que sí funciona Pero tienes que trabajar duro para hacerlo ¿Sí te da sentido? Eh, cierra tus ojos por favor Cierra tus ojos si los tienes abiertos significa que me estás viendo, ciérralos eh, Piensa en color azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, Abre tus ojos, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo azul? Porque tu mente está programada ¿Qué crees que sucedería si estuvieras programado para ganar una cantidad mensual diaria? ¿Qué crees que estuviera sucediendo? Después de un periodo de tiempo, hay veces que es un año y ves que es seis meses, y si sigues todo el sistema, empieza a ocurrir. ¿Sí está claro? Yo tengo 21 libros escritos. ¿Por qué tengo 21 libros escritos? Por sistema. Yo todo esto lo he visualizado, lo he sistematizado. Escribo un libro en dos, tres semanas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la visualización, tiene que ver con sistema. ¿Sí está claro? ¿Quieres vender más? Visualízate que estás vendiendo más. Tercero, 50 llamadas efectivas, y pueden ser 100 Whatsapps diarios, específicamente de venta. ¿Qué crees que va a pasar si dos semanas hace 50 llamadas de venta diarias? ¿Qué crees que va a pasar? Vas a vender algo. <ríe> Vas a tener mucho billete, te lo prometo. ¿Qué sucedería si hicieras 50 llamadas diarias por tres meses? ¿Qué sucedería si tuvieras un grupo de gente contigo trabajando que hiciera 50 llamadas diarias de venta? No sé si me explique con todo mi ejército de campeones que tengo ahí atrás y de chingones. ¿Sí, sí me explico? Sí. ¿Qué sucedería si todos los días, no, no cuando tengas ganas, ¿eh? ni cuando te sientas bien, y no. Si todos los días hicieras 50 llamadas y 100 whatsapps. ¿Qué sucedería? Si ¿Sí me sigues con lo que te estoy diciendo. El vender y ganar dinero tiene que ver con sistema. Con esto puedes vender cinco veces más. ¿Qué crees que empieza a suceder cuando haces tu hora de poder, tu visualización, tus llamadas, tus WhatsApps? ¿Qué va a pasar con tu energía? Automáticamente. Sube. ¿Y si subes tu energía, qué va a suceder? ¿Vas a vender más? vas a atraer a muchos más clientes ¿Sí te ha sentido sí. es que a mí me gusta estar así pues entonces vas a estar sin dinero para poder generar más tienes que cambiar tu energía y esto va a hacer que ganes mucho más dinero son hábitos son qué? Hábito. qué es un hábito ¿Algo que es, que es algo que haces inconsciente y haces todos los días te lo voy a explicar de otra forma, todo lo que dices se pasa al lado derecho del cerebro, pon tu mano así, lado derecho del cerebro, que es el lado subconsciente, del lado derecho se pasa al lado consciente, que es donde se forman los pensamientos, un pensamiento genera un sentimiento, un sentimiento genera un hábito, una acción, perdón, una acción determina un hábito y un hábito genera tus resultados. Otra vez, todo lo que dices se pasa al lado derecho, se, es del lado subconsciente, es el programa mental, del lado derecho se pasa al lado izquierdo, es el lado consciente de un pensamiento. Un pensamiento genera un sentimiento, un sentimiento genera una... Acción. una acción, forma un hábito y un hábito determina... Tu resultados. tus resultados. ¿Quieres tener hábitos para ganar más dinero? Aquí están. ¿Sí te da sentido? Y ya sé que hay varios que me van a decir... Yo conozco empresarios que no hacen ejercicio y Pero están gordos y feos güey. Mejor que estés Me explico y, O sea, es muy diferente wey, Es muy diferente voy Que estés bien físicamente Que estés bien de salud Que puedas disfrutar Me explico, conmigo tiene que ver con estilo de vida Otro de los hábitos es Lectura una hora al día Yo leo mínimo dos libros por semana Te estoy hablando de mínimo ¿Por qué leo mínimo dos libros por semana? Hay muchas cosas que no sé, muchachos. Muchas cosas que no sé. Y yo soy del clásico que no compra uno o dos libros. Yo soy así como Robert, yo compro 20 libros. O sea, si tú ves, yo tengo tres bibliotecas. Todas mis bibliotecas están hasta... Tengo una biblioteca de ahí hasta la pared. Son seis líneas. Luego les voy a mandar un video ahí en... Tengo otro, es una oficina. En otra oficina tengo como 900 libros. Y en mi casa tengo como 3,000 libros. Todos los he leído dos o tres veces. Y yo se va a decir, no se puede. Sí se puede, güey, es lo mismo. Que... Ponte a estudiar, güey. Ponte a estudiar, Y no vayas a leerme que Harry Potter y no, mames. Ponte a leer libros de ventas, libros de marketing, de lo que necesites. ¿Qué sucede cuando tú lees un libro en la mañana de ventas de mercadotecnia? Y durante el día... Lees cosas y aplicas las cosas que leíste. ¿Sí está claro? Yo no leo cosas que no vayan con mis metas. Yo lo que leo es porque lo voy a usar en la tarde o porque lo voy a implementar. Disculpen si de repente parezco muy obsesionado, pero es lo que yo quiero que tú tengas. Yo quiero que tengas el doble o el triple ¿Quién quiere tener el doble o el triple? No? Que te puedas ir a Las Vegas Que te puedes ir a París Que te puedas ir con tu familia Donde quieras Que compres lo que tú quieras Pero eso es el efecto La causa es que tengas Los hábitos adecuados Es que los resultados llegan No por suerte Cuando alguien llega conmigo y me dice Ay, es que qué padre Que el carro, que las casas, que el... Sí, güey, pero no ves todo lo que hay atrás ¿Sí me explico? O sea, no ves todo lo que hay atrás La cantidad de cosas que hay O sea, aquí no hay lonche gratis Haces las cosas Y tienes un resultado ¿Sí está claro? Sí. Y quiero que entiendas algo Se puede en todo Se puede con que vendas más Se puede que tengas el cuerpo que necesitas Se puede en tus relaciones Esto tiene que ver con estar Todos los benditos días haciéndolo y todos los días, y todos los días, y todos los días Mira, voltea a ver a Damián, es tin, tin Él es Damián, mira, él es el líder de contabilidad Del despacho, está ching, y ching, y ching ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga Ya, güey, deja de estar chingando, ya ¿Qué quieres esto? Ya, ten ¿Sí está clara? Pero tiene que ver con hábitos Vender todos los días ¿Qué significa vender todos los días? ¿Cuándo? Todos los, días. Todos los días. Todos los días. Todos los días tienes que tener una meta de ventas. Yo tengo una meta de ventas diaria y mi meta de ventas diaria es un millón de pesos. Un millón de pesos. Un millón de pesos. Millón de pesos. Busco no irme a dormir hasta que qué? Hasta que venda, hasta que venda mi millón de pesos. ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué sucede cuando tú te pones una meta diaria y empiezas a cumplirla? Y tienes que estar. Todos los días tengo que vender. Es domingo. La gente que tenemos negocio... La gente que somos supervendedores, supervendedores, no hay fines de semana. Y el último es usar agenda y CRM. Agenda y CRM. Tienes que tener tu agenda diaria: de qué hora a qué hora vas a hacer qué cosa, de qué hora a qué hora vas a hacer qué cosa. CRM es tu base de datos de relación con tu cliente. No necesitas comprar nada, hay eh, CRMs que ya son gratuitos.